Señor, Padre de todos los cielos, de todo el universo creado e increado, te pido que me liberes de la ilusión, que la piedra no me mienta y que el templo de la verdad en mi cuerpo físico sea tu templo donde tú habites entre los hombres. Dame esto conforme a mi evolución, de forma tal que mi materia lo tolere y dame la comprensión amplia para que una vez caídos los velos pueda expandir la grandeza del alma en la misericordia y en la clemencia hacia las miserias humanas, tanto propias como para quienes alcancen mi acción. Que cada día que pase en mi tránsito por esta tierra seas cada vez más tú en mí, en mi yo Dios, y mi Cristo en mí, en mi yo superior, quien camine en esta tierra y cada vez menos quien creía que yo era. Que así sea, hecho es. Amén, amén, amén, amén. Muchas personas piensan que hago la cuarentena por una cuestión religiosa. Escribí alguna vez, siempre que fue propicia la situación, daba una idea más clara explicando la importancia de hacer algo 40 días sostenidamente en contra a la mecanicidad, al ego que suele fastidiarse, ¿no? Cuando al ego le proponen hacer algo durante 40 días y perseverar 40 días, que no por nada 40 días en el desierto, ¿no? Este, superando la tentación, ok, el ego se, se pone fastidioso. Pero en esta ocasión quiero compartir con vos el siguiente texto de Jean-Pierre Garnier Malet que lo explica muy bien, escuchá. Hay otra ley interesante que conocer, que todo el mundo conocía antiguamente y es la cuarentena. Cuando fabricas algo con el pensamiento, podés beneficiarte de ello 40 días después. Parece que es una ley. Actualmente tan solo las bacterias conocen esa ley. Cuando una persona está infectada, se la pone en cuarentena. O es la bacteria la que se muere o es la persona. O es la bacteria la que se muere o es la persona pero 40 días después sabemos quién está ahí. Esto se hace con los cosmonautas. La ciencia todavía no ha admitido la cuarentena. Es esoterismo, dicen. Qué curioso, ¿verdad? Es lo que hacían los antiguos. Hacían una cuaresma. La palabra cuaresma viene de cuarentena. Durante 40 días se intenta no hacer tanta tontería. Y 40 días después, pasada la cuaresma, encontramos una solución al problema. Se llama Pentecostés. Y desde entonces ya no sabemos para nada para qué sirve la cuaresma ni el Pentecostés. Bueno, Dios mío, tremendo. Eso lo dice Jean-Pierre Garnier Malech y me pareció interesante compartirlo.